Ya ya estoy en vivo. Ya estoy en vivo ahí y ahora para, para poner la presentación. Minimizo la pantalla de Facebook mirándote a diapositiva. Minimizo la pantalla de Facebook, allá. De acá. Y me voy a la diapositiva. Ahí. Ya ahí se está compartiendo la pantalla, ¿verdad? Eh, ¿esperamos a ver que no veo. Ya voy a ver si, mi, si en mi celular sale la pantalla. Sí, ya estoy en vivo. Ya estoy en vivo, ¿ya? Ya. Pues, sí, parece que está bien. ¿Ya puedes empezar saludando a las personas. Ya. Entonces eh, ¿Cómo va contigo? Listo, ya nos escribimos y hablamos por el chat. Ya, perfecto. Muy bien. El chat del teléfono, ¿verdad? No, verdad? Ya. A ver. El del grupo de WhatsApp, ahí hablamos. <risa> ya. Listo. Chao, Fis. Muy buenas noches ¿Me pueden decir si me escuchan? Por el chat Buenas noches con todos ¿Qué tal el audio? ¿Se escucha bien? Ya, muy bien. Entonces, muy buenas noches con todos. Eh, siendo exactamente el 7 y 4 minutos. ¿Se escucha saludando a los amigos, esperando que se conecten más personas, más amigos. Hola, Fabi, qué bueno que se escuche. Anita, buenas noches, ¿cómo estás? Adrián Chávez Yauri muy también bien, está reunido bien. con nosotros. El señor Luis Llanos también está. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Jackie Aguirre. Hola, Joma. ¿Qué hola, tal? Muy buenas noches con todos. Eh, siendo exactamente 7 y 4 minutos. Te estamos saludando a los amigos, esperando que se conecten más personas, más amigos. Hola, Fabi. Qué bueno que se escuche. Anita, buenas noches, ¿cómo estás? Adrián Chávez Yauri también está reunido con nosotros. El señor Luis Llanos también está. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Jackie Aguirre. Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Eh, Siendo exactamente 7 y 4 minutos. Estamos saludando a los amigos esperando que se conecten más personas, más amigos. Hola Fabi, qué bueno que se escuche. Anita, buenas noches, ¿cómo estás? Adelén Chávez Yau, que está con nosotros. Muy bien, yo creo que ya podemos empezar. Muy bien, entonces vamos a empezar Ya en el transcurso de, la, de los minutos Se van a ir conectando más amigos seguramente Entonces, muy buenas noches con todos Después de algunos días de, de incertidumbre Nos volvemos a reunir aquí en esta plataforma Y habiendo pasado todos los problemas en política Como ya sabemos, y mejor no ni tocarlos El tema de hoy día tratar Vamos a conversar sobre cómo vender progresivos es algo muy, este, que está, eh, pienso yo que va a ser bastante útil para todos nosotros que estamos en el negocio óptico, nos va a ayudar bastante, igual cualquier duda, cualquier eh, pregunta que tengan, no duden en, en hacerla, se las puedo contestar en el momento o de repente se lo, por teléfono o vía whatsapp. Entonces empezamos. El tema, como ustedes ven, ahí el título en la presentación, la diapositiva, dice cómo vender progresivos. Tenemos que tener en cuenta, primeramente, que de toda la venta, todo el proceso de ventas, digo yo, en progresivos, y puede ser hasta en cualquier producto óptico, cualquier producto que negociemos dentro de, la, de nuestro establecimiento, un 40% va a depender de la confianza que nosotros le demos al cliente. ¿Cómo se gana esta confianza? ¿Cómo la logramos? Desde el momento que el cliente ingresa a nuestro establecimiento, ¿no? Desde, el, desde la forma en cómo ellos nos ven, cómo está nuestra vestimenta, si está impecable, si estamos bien peinados, eh, el semblante que tengamos, el saludo que le brindemos, el acercamiento, cómo nos vamos acercando a ellos, ahí hay, hay, que, hay que tener este bastante tino, bastante paciencia también, porque sabemos que... El, eh, todos los clientes no son iguales. Es un universo diferente. Pero de todo esto, pongamos, como le digo, no Logrando la, lograr la confianza del cliente va, de, va, va a dar como resultado un 40% de la venta que logremos. Luego, conforme vayamos conversando con el cliente. Y digo conversando porque si sí, tenemos que tener tiempo en hacerle preguntas, observar bien cómo viene él, si viene usando gafas, si no tiene gafas. Haciéndole las preguntas debidas, ¿no? Que si usa algún tipo de corrección o no usa o, o no usa. Entonces, eh, lo interesante es identificar la necesidad del cliente, ¿no? De repente ingresa a nuestro establecimiento solo por monturas de sol o de repente también ingresa por eh, una necesidad visual que es lo común, ¿no? Generalmente el, el 90% de las personas ingresa a una óptica porque tiene necesidad de resolver algún problema que tenga en la visión. Y esto representa el 30% de la venta, según estadísticas que han hecho personas que estudian el mercado óptico. Luego, el 20% del total de la venta eh, el, significa el hecho de cómo presentamos el producto, qué tal conocimiento tenemos del producto, cómo dominamos el, el artículo que nosotros queremos vender. En este caso, un progresivo. ¿no? Eh, tenemos que demostrarle seguridad en cuanto a... no. ...a los conocimientos que tengamos... ...y a cómo a, a, de acuerdo a cómo hemos identificado su necesidad visual... ...lo podemos resolver. Ya el 10% va a significar el cierre de la venta... ...lo que consiste en explicarle las promociones... ...de que las promociones que tenemos... ...el descuento que le podemos hacer, ¿no? Todo eso, pero miren la importancia... ...que significa lograr la confianza del cliente... ...es ese acercamiento que podamos tener, ¿cierto? Entonces, primeramente... Nosotros tenemos que tener bien claro también que las personas que ingresan a nuestro establecimiento, el común de las personas de la calle, no conocen mucho de los productos ópticos. Entonces te tenemos que emplear un lenguaje eh, muy atractivo, muy entendible. No no podemos ser muy técnicos, no podemos estar hablando del antirrefle 16 que tiene un baño en el alto vacío o duracuar que es un baño de sales minerales porque ellos no nos van a entender. Claro, tenemos que explicarle con un lenguaje bastante simple, bastante sencillo, lo que nosotros queremos ofrecerle. En este caso, como se trata de un multifocal, le podemos decir también que es un lente de adición progresiva. De ahí también que el nombre se le, se, también se le conoce como un lente progresivo. ¿Qué pienso yo que es el... ...a un trifocal... ¿No? y en este caso tenemos estamos el, lo que nos interesa vender en este momento es un progresivo entonces le podemos decir que es un lente de adición progresiva que le va a servir a él para, tanto para visión lejana, intermedia o de cerca estos cambios de medida se hacen en forma gradual ¿no? eh, poco a poco eh, no presentan líneas divisorias por lo cual ya ganamos en estética no va a presentar los, los molestosos saltos de imagen que lo tiene otro lente que es muy común que ellos quizás sí lo conozcan porque los usó su, su padre, su abuelo, un vecino como el famoso los famosos bifocales, sea el, el flato o sea el, cualquier otro bifocal que ellos hayan usado cierto Entonces es una de las características que principales que le podemos ofrecer de un lente progresivo lo, que más, lo más atractivo, lo que más le, le agrada a los, a los clientes sobre todo a las damas, es que se hacen son muy idénticos, ¿no? son, van a ser muy, eh, muy estéticos, eh, le van a brindar la facilidad eh, de visión que ellos desean, ¿no? y lo, lo, eso es lo que le, lo, los hace interesantes. ¿no? Como le digo, sin emplear palabras muy difíciles, muy técnicas. Otro de los, de los cosas que tenemos que estar presentes, bien al tanto, sobre todo el personal de que trabaja en nuestro, nuestros establecimientos, es conocer el ente que le vamos a dar. En este caso, como les decía, no tenemos que cuando queremos explicarle al cliente de lo que se trata, de qué se trata el producto, tenemos que utilizar términos bastante sencillos. ¿no? Y por ejemplo, yo le puedo hacer un dibujo hacia un cliente que esté interesado yo en querer venderle, y le puedo explicar que está. Es la, eh, la, la forma como está constituido un, un lente progresivo, ¿no? La zona de visión de, de lejos, la zona de media distancia o también corredor, como, como queramos eh, llamarlo, ¿no? Pero, este, y, y, y, la, y la zona de cerca, que es lo importante, ¿no? La zona de lejos, la zona intermedia o corredor o pasaje también o pasillo, como algunos le llaman, y la zona de cerca. Las zonas laterales, acá son la, las zonas que le podemos explicar que no es posible que no vea bien porque es la zona donde cambia de medida. Nunca decirle que es la zona que presenta aberraciones o distorsiones porque nadie, nadie, ni yo mismo, ni ustedes mismos comprarían un lente que presente estas fallas, ¿no? Que le digan un artículo que tiene cierta distorsión o cierta aberración a las laterales eh, ellos lo identifican más como que es un lente fallado, falla del producto y no lo compran. Entonces tenemos que adornarlo, como se dice, no adornar ese término y decir que son las zonas de poder. Solo esto lo estamos recordando porque ya me imagino que ustedes también lo utilizan así. Lo mismo, ¿no? Eh, la adaptación es muy sencilla, va a ser muy fácil. En algunos casos bastarán con dos horas o hasta dos semanas en algunos casos, dependiendo el diseño que le vayamos a dar, o sea, el, el tipo de producto, porque tengan que tener en cuenta que hay productos económicos y hay productos de avanzada, de alta gama, ¿no? Vamos a irlo viendo esto más adelante también. Luego, para nosotros, o sea, para el personal de óptica, es interesantísimo conocer esta distribución, ¿no? Ya ese sí es, es algo técnico, ¿no? Que todos podemos este, aprender, como ustedes ven, es bastante sencillo. Reconoce, reconocer por ejemplo las zonas del, del, del progresivo acá como ustedes ven estas eh, zonas de, de, que son los puntos de referencia generalmente también son conocidos como los logos del producto porque es la zona donde se ubica la identificación del producto son unos grabados láser acá si sí se diferencian todos los productos de todos los laboratorios posibles en el caso de toxa generalmente van a encontrar un círculo pequeño en el caso de otros laboratorios lo encontrarán de otras marcas, acá para el diagrama se ha puesto como un rombo entonces eso no es tintado no está pintado, es un grabado láser que es transparente, a simple vista no se nota hay que verlo tras luz ¿no? eso lo... por eso que el cliente no lo, no lo va a identificar tiene un lente por, por eso que no se, aparentemente es un monofocal eso es lo que le hace atractivo al cliente al cliente usuario pero nosotros tenemos que tener en cuenta que si unimos estos dos logos... ...se forma la línea, de, la, la, la línea visual, digamos, ¿no? Y al centro de él está el centro geométrico. Tenemos que saber que todos los progresivos a nivel mundial... ...entre logo y logo hay 34 milímetros y el centro el, está a 17 milímetros de ambos lados. Este punto, este centro geométrico, es muy importante... Porque cuando nosotros queramos reconstruir el progresivo, sea para identificar eh, las zonas de, eh, de medida, ¿no? Salvo cuando, incluso cuando nosotros tenemos algún problema de adaptación, pongamos, viene un cliente que le hemos vendido un progresivo y nos dice, ¿sabes qué? Ni no veo bien de lejos, pero de cerca no veo, ¿no? No hacer como hay personas que dicen, ah, no veo de cerca, entonces pues, le bajo las plaquetas y, y se arregla el problema. En algunos casos, como, como se dice, le puede, pueden acertar Pero en la mayoría de los casos pienso yo Que al, al, al hacer ese ese ese movimiento de apertura de, pla, de plaquetas o cierre de plaquetas Ya descontrolaron todos los parámetros que ellos habían tomado Y en vez de solucionarse el problema, se ahondó más, se profundizó más Lo que nosotros de primera intención tenemos que hacer es reconstruirlo Con esto vamos a ganar tiempo Tiempo en el sentido que nos evitamos, como hacen la mayoría, digamos, ¿no? Que hacen cuando el cliente tiene algún problema de visión, de adaptación. Mismo lo mandan al laboratorio, sea el de TOXA o cualquier otro laboratorio, lo mandan para que lo chequeen. ¿Qué es que hacemos en el laboratorio de TOXA? Hacemos lo que ustedes también pueden hacer en su negocio y al instante. Reconstruir. Identifican los logos, trazan una línea, el centro geométrico. De allí arriba, 4 milímetros, en el caso de los progresivos de TOXA... En el caso de otros laboratorios habría que preguntarle, si ahí tiene que preguntarle cuántos milímetros sobre el eje visual tiene la cruz de ajuste. A esto se le llama la cruz de ajuste, que en el caso, como le vuelvo a repetir, en el caso de, de lo de Toxa, están 4 milímetros por encima. Una vez marcamos el, que, me, que hemos marcado este punto, ya podemos tener el resultado de cómo está hecho el lente. ¿no? Porque de aquí hacia abajo vamos a tener la altura que hemos pedido de este punto al otro que también al otro ojo que también lo, lo hayamos reconstruido igual, vamos a tener la distancia interpupilar, o sea, el puente, al centro del puente, vamos a tener la naso pupilar derecha en este caso o la naso pupilar izquierda. Ya tenemos el, la cruz de ajuste, podemos demarcar la zona que va que donde se concentra el poder de el poder dióctrico para lejos que lo podemos medir en el ensómetro, no sea el digital, o sea, el manual. ¿No? Eh, la adición la tenemos grabada debajo del logo O también si, dese de si deseamos la podemos medir Del mismo cruz de ajuste, en una vertical Y sabemos que 2 milímetros o 2.5 Hacia la parte nasal encontramos la zona de cerca Y reconstruimos el lente Y con eso podemos identificar ¿no? Si el, el lente la potencia está mal Si el eje está mal Si de repente hemos fallado en la altura no Entonces Ganamos tiempo porque le damos servicio a nuestro cliente, le damos una respuesta de qué cosa ha pasado. No no lo hacemos esperar de un día para otro. Entonces, como digo, es lo importante de eh, saber cómo está estructurado un multifocal. Luego, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta también es el tipo de tallado. ¿no? Actualmente, vamos existen dos tipos de tallados. Eh, el tallado convencional y el tallado freeform que lo hemos dividido a propósito en tallado digital y el tallado individualizado, ¿cierto? Acá en la gráfica, el dibujo, tenemos, pongámoslo la, para marcar las diferencias, el tallado convencional es aquel que el diseño del progresivo, o sea, la adición y la medida de, de lejos, viene ya marcada, viene dibujada, viene estructurada en la curva base, o sea, en la parte de adelante, ya en el semi terminado que, eh, se, que importábamos ¿no? digo importábamos porque ya TOXA todo, todos sus progresivos son con tallado freeform ninguno es con tallado convencional ya ustedes saben las dificultades que tiene este tipo de tallado ¿no? la diferencia es que con el, con freeform el tallado o sea el dibujo de, las, de la zona de lejos y la zona de cerca ya viene tallado, se talla por la cara interna esto quiere decir que nosotros pongamos, importamos un, una base, una base de, de visión sencilla, un semi terminado solo pulido por la cara externa, por la curva de la base, y por dentro nosotros le, se le hace el tallado a, a, a la potencia que nosotros queremos eh, entregar a nuestro cliente. ¿no? Tengan en cuenta que con Freeform, pongamos de un lente de visión sencilla, Podemos hacerle un bifocal invisible FreeFor, podemos hacerle otro monofocal eh, eh, tallado FreeFor, el famoso FreeVolution, o podemos hacer la gama de progresivos que tenemos en nuestro negocio. Ya ustedes saben la calidad de visión que se logra con este tipo de tallados, ¿no? eh, a diferencia que con, con el convencional. Todas las ventajas que tiene FreeFor yo creo que no es necesario remarcarlas, ¿no? pero acá se está sustentando el porqué. Esto, como les le dije de un comienzo, el FIFOR nos da la, la oportunidad de hacer progresivos de acuerdo a la necesidad visual que de, de nuestro paciente, la cual hemos identificado, a la cual también nuestro cliente tenga la accesibilidad económica para poder eh, obtenerlo. ¿no? En este caso tiene tres tipos de progresivos, uno llamado económico, como ustedes ven. La zona de lejos, el corredor y la zona de no visión o de, de visión mala. el otro, otro progresivo que aquí en la, en la, en la diapositiva le muestro el nombre de premio, ¿no? mejora su campo de visión y los de gama alta que pongamos son los, representan a los individualizados o personalizados. ¿no? Aquí se puede remarcar que los diseños básicos, Ofrecen una calidad de visión aceptable A menos costo ¿no? Yo podría encasillar allí Pongamos lo que es el, el View, Que es un lente tallado con Freeform Y bastante sencillo Bastante básico en su diseño ¿no? Ya ustedes lo conocen también También lo podemos encasillar Ahí al IHD Y aquí pongamos dentro de la gama Premium Ya tiene los eh, progresivos como El Ultraview o el View Top Y los de gama alta ya ustedes lo conocen el IPRI y el Signature, ¿no? ¿cierto? teniendo en cuenta que los diseños más avanzados van a permitir una calidad de visión mejor lógicamente a mayor costo ¿cierto? entonces esa es una eh, explica, eh, explicación que quería darles en esta diapositiva yo creo que también le va a ser bastante útil ya ustedes van a notar las diferencias del, del costo está representado por la utilidad que nos dan los, los diseños avanzados lo mismo pongamos eh, explicarles pongamos cuál sería una rutina para vender progresivos eh, ¿no? eh, esto pongamos está al libre albedrío de cada uno acá he reunido algunos puntos <coughs> que eh, le facilitaría más el, el, el poder lograr este tipo de actividad, ¿no? Tenemos, pongamos, lo, lo principal, pongamos, tenemos que reconocer mediante, como les decía desde un inicio, palabras sencillas, mediante un cuestionario, pongamos amigable, ¿no? Podemos eh, obtener eh, cuál es la actividad principal del paciente es muy importante este, para el resultado óptimo de, de, del progresivo saber a qué se dedica cuál es la actividad principal del paciente en qué momentos lo va a usar cuántas horas lo va a usar para poder nosotros asesorarle en qué progresivo le recomendamos para que él tenga un, un uso fácil sencillo ¿no? y bastante importante en la resolución de su problema visual lo mismo, otra otro asunto muy importante es el, el asesorarlo, asesorarlos en la montura correcta, no solo de estética, que es bastante importante, sino también en cuanto a parámetros, no una montura que sea la correcta para que él vea bien, no solo se vea bien, sino para que vea bien, eh, logrando estética también con las medidas, sobre todo con medidas eh, altas y no muy altas, que el, los espesores, sobre todo los centros geométricos también que estén Exacto, ¿no? para no tener, no, no tener problemas Luego, una vez que ya tenemos la fórmula y hemos elegido la, la montura O sea, de, de, elegido no, sino vemos vamos a cerrar para que el cliente la elija no Podemos recomendarle el progresivo ideal Una fórmula que ayuda mucho en la venta de cualquier artículo, creo yo Es ir del mayor hacia el menor No es más fácil ofrecerle el mejor producto que nosotros tenemos en nuestra tienda por ejemplo, ofrecerle un progresivo, darle todas las características del lente. Mientras más características le demos, al cliente le gusta, ¿no? Le lo gusta y lo, lo va aceptando. Y, y cuando ya llega el momento del cierre, que porque él ya se entusiasmó tanto que ya quiere comprarle, y dice, ¿ya cuánto es? Y le damos el precio. Muchas veces no le gusta porque está fuera de su presupuesto. Pero ahí ocurre que es más fácil bajar de precio y le podemos ofrecer el inmediatamente... Eh, siguiente, límite también inferior Luego y así, no es más fácil bajar de precio que lo contrario Si nosotros queremos ase asegurar la venta y le damos un progresivo Le damos el precio de un progresivo económico Y vemos que el cliente lo, lo paga Y nosotros que ahí en ese momento queremos darle un precio mayor Ya es más difícil, ¿cierto? Es más fácil bajar de precio que querer subir lo mismo, tenemos que valorar las ventajas del lente, ¿no? Para lograr el interés y la satisfacción de que el cliente ha comprado un buen producto, tenemos que indicarle las ventajas que tiene ese, ese lente, ¿no? Explicarle el uso del progresivo es bastante útil también para, sobre todo en los clientes que van a usar un lente, por, un lente progresivo por primera vez, explicarle eh, cómo se usa para que no tenga ningún inconveniente en el aprendizaje del uso. Nosotros también tenemos que tener en cuenta, nos ayuda mucho, pongamos que a menor edad, o sea, mientras más baja sea la adición, más rápida y más fácil va a ser la adaptación. ¿no? Eso nos ayuda mucho también a nosotros. Y tomar los parámetros de adaptación, no olvidarnos, pongamos, no olvidarnos eh, de tomarle la altura, no olvidarnos de las nasopupilares, no no olvidamos no, no olvidarnos de, pongamos, el diseño que él quiere emplear, cuál es la, de acuerdo a la actividad que él realice, qué diseño le vamos a, a recomendar, eso es muy importante. no Como le digo, estos pasos, eh, por eso que le digo rutina, porque lo deben tener de memoria. Cuando uno hace un procedimiento rutinario, ya lo hace de memoria, él sabe lo que, lo que viene lo sigue, lo, y, lo, y lo sigue haciendo, ¿no? No, no, no se olvida nunca. Entonces tenemos que tenerlo como una canción, tarareando, ¿y qué, qué paso vamos a realizar. Lo mismo, ¿no? De acuerdo a la... como les decía, cuando vamos en, encaminándonos eh, de acuerdo al acercamiento que hemos tenido con el cliente, a las preguntas que le hemos hecho, de acuerdo a la conversación que hemos tenido y a las preguntas ya hemos identificado el, el tipo de problema, podemos optar por el mejor lente. Como dice acá la diapositiva, que es muy interesante, ¿no? Resolviendo la necesidad visual de nuestro cliente, vamos a poder resolver esta pregunta. ¿Qué calidad de progresivo escoger? ¿Qué cosa es lo que más le conviene? Si verá bien con el que elija, ¿no? Hay tantos modelos y precios diferentes, ¿no? Por, por ejemplo, hay clientes que vienen, pongamos y dicen, no, yo... Eh, le hacemos la medida y él tiene una fórmula, pongamos más 0.50 de lejos o menos 0.50, esférico, lo que sea, pero una medida baja y tiene adición, ya le molesta la... No puede ver de cerca. Y él nos dice, cuando le hemos preguntado, no, yo no uso lente de... de, de de, de lejos yo veo bien, yo manejo bien, todo, no tengo problemas Así que quiero algo sencillo, no algo económico Y nos compra un monofocal Nos puede comprar bien un uno de visión intermedia Solo para su computadora porque usa computadoras O nos puede comprar un, uno de, de cerca solo para leer Porque él dice que también lee ¿Y qué obtiene al final? Que pongamos cuando él quiere usar su computadora Va a tener esta, este tipo de posición ¿no? nos Va a tener que acercarse para ver con el visión sencilla Porque... Si se aleja más no puede ver. O al revés, si tiene uno intermedio para leer va a tener que estirar el brazo porque no lo puede hacer. Entonces es, es incómodo, es una mala elección darle un monofocal. Lo mismo, hay actividades, pongamos, muy extensas que se hacen, eh, pongamos, le puede, eh, haciendo las preguntas del cliente, no puede decir que sí, que él maneja, usa computadoras, también lee y optamos por un progresivo. Claro, aparentemente es la es la, la solución ideal, ¿no? un, un, un lente progresivo va a solucionar el problema diría yo hasta de un 80% de personas, pero hay actividades, sobre todo ahora en esta época actual que el que el que menos está haciendo actividad remota trabajo remoto desde su casa y están se están utilizando muchos, eh, mucha tecnología aplicada no conversaciones o trabajo vía internet utilizando pantallas, laptops eh, celulares, tablet, ya lo vimos eh, con ustedes también en reuniones anteriores acerca de la nueva tecnología Smart App que TOX ha presentado, ideal para este tipo de, de actividades como Leo, que es a, así, el, usando con pantallas este de, eh, digitales. No, pero acá en el tema del progresivo... Si no le hemos preguntado ¿cuántas horas usa la computadora? ¿no? Hay muchos que le preguntamos ¿usa computadora? Sí, y le damos un check, ya computadoras. Pero lo ideal sería preguntarle ¿cuántas horas? Porque si él está, pongamos 8 horas, 9 horas en la, la computadora, por ejemplo, un contador. ¿Qué ocurre? Que él va a optar muchas veces esta, este tipo de posición. Porque este, son 8 horas que, en la cual su lente... ...no le va a poder otorgar la visión de lejos... ...porque no la usa, no la necesita... ...la visión lejana... solo va a utilizar la intermedia y la de cerca... ...y muchas veces va a optar por esta posición de uso... ...porque si se pone en posición normal... ...ya lo estaría viendo por la, por la parte de lejos del lente... ...y vería borroso... ...entonces ¿qué ocasiona este tipo de lente? ...incomodidad, sobre todo dolor en el cuello, las cervicales... ...mala postura... ...¿no es cierto? ...y él no dice... Él, ...los clientes generalmente no van a decir... Este no era, esa es la actividad que tengo muy extendida, sino que le, le, le echan la culpa al, al asesor de venta. ¿no? Me eligió mal, este lente está mal hecho, no me permite ver, ¿cierto? Cometemos un error para este tipo de personas. Pongamos lo ideal sería un lente ocupacional no que les permite, pongamos, un uso mayor de tiempo delante de la pantalla y adoptando posiciones normales, ¿no? de más ergonómicas más descansadas ¿no? entonces esta diapositiva es bastante ilustrativa en cuanto a cómo corregir un problema visual de un cliente de acuerdo a la actividad que él realiza entonces le vamos a poder recomendar un progresivo útil para su actividad que va a ver bien y se va a, leer, se va, se va a sentir bien sobre todo ¿no? Entonces darle la opción de uso Consideraciones para la venta, ¿Qué, ¿qué consideraciones debemos tener? El acercamiento inicial, como le, le dije desde de, de, un principio, ¿no? Ustedes saben que actualmente, pongamos la competencia es fuerte en el rubro óptico, ¿no? Tenemos infinidad de productos, ¿no? Cada uno con características y beneficios propios, ¿no? Entonces debemos eh, tener en cuenta que va a ser de mucha utilidad tener en cuenta... Eh, ¿cómo, lo, cómo lo podemos ofrecer si antes no hemos, nos hemos acercado al cliente, cómo identificar la necesidad visual, sus gustos, ¿no? ¿Qué, qué color de montura le gusta, qué, qué si los lentes le gusta totalmente transparente o le gusta, pongamos, de repente sensible a la luz solar y le podemos recomendar un fotocromático. ¿No? Entonces con este con como le digo, con preguntas sensibles podemos llegar a entender cuál es el requerimiento que el cliente necesita ¿no? Y podemos este eh, identificar su, su necesidad y quizás para romper el hielo, para darle más confianza lo podemos, podemos invitarlo a que se realice el examen visual podemos, ¿no? eh, que, que le será muy útil para atender a nosotros, para atender la fórmula que ella va a usar, la persona va a usar esto, pongamos, lo, lo, los va a motivar bastante, ¿no? El, sobre todo ya va adquiriendo confianza con nosotros. Lo mismo, el segundo paso, pongamos que sería muy importante, es la elección en la montura. Es, es guiarlos, por, por eso es el nombre de ahora, ya no somos vendedores, somos asesores de, de venta. Tenemos que darle una montura adecuada, de acuerdo ya si ya pues, tenemos la fórmula, pongamos si ya viene su receta o ya le pasamos. Por la computadora o ya se hizo el examen visual, ya tenemos la medida que la persona va a usar, podemos elegir una montura adecuada, no sea por los espesores, sea por el tamaño, para las distancias nasopupilares, no sea, elegir la montura ideal para que su lente le brinde toda la comodidad del caso. No solo eso, eso no basta porque ahí estaría viendo bien, pero también tenemos que tener en cuenta que el... De repente pongamos que vaya eh, lo que está a la moda, no, no solo venderle eh, algo que pongamos que no tenemos en exhibición, pero queremos venderle lo eh, el, el, el modelo que nosotros se nos antoja y, y, y podemos eh, incluso darle una, una montura que de repente al cliente cuando vaya a su casa a la familia no le guste, ¿no? Yo en algún momento, en mis años de experiencia, escuché un caso que siempre, cada vez que me acuerdo, me río, que a un señor de edad, tenía 52 años, y le vendieron una montura roja. Cuando se le preguntó a la asesora de ventas que dice que no tenía otra, pues no tenía otra que darle, y ya quería venderle, y le vendió una montura roja, ¿no? Lógicamente que después vinieron los reclamos, porque vino la señora, y cómo le íbamos a vender esa montura, ¿no? De, de eso de esos se trata, ¿no? Darle una montura que... Que él vea bien y se vea bien, ¿no? Y sobre todo que le quede bien para el ente que le estamos eh, eligiendo, ¿no? Como dice ahí, idónea para la corrección y estéticamente favorable. Continuando también con las consideraciones para la venta, tenemos que aprender o tratar de cimentar la venta, ¿no? Aquí pongamos mucho, va a depender de la habilidad que nosotros tengamos para... ...de acuerdo al, al, al acercamiento, a la, de acuerdo a la confianza que ya hemos logrado con nuestro cliente... ...y tenemos que demostrarle todo nuestro conocimiento, todos los conocimientos del producto... ...para poder ofrecerle lo que nosotros queremos venderle, ¿no? Entonces podemos empezar explicándole, pongamos cuál es el problema visual que él tiene... ...de qué se trata, cómo lo va a solucionar, que no se preocupe... ...que bueno, con el, con el uso de anteojos se soluciona todo... ¿no? Explique, tratando de averiguar, pongamos, como lo vuelvo a repetir, la actividad principal eh, Cuántas horas va a usar el lente, si ya usó antes, qué problemas tuvo Lo mismo, ¿no? También podemos pasar a explicarle los beneficios del producto Las características, de qué se trata ahí en Tratallar pongamos el conocimiento técnico que tengamos ¿no? De qué material está hecho, ¿no? la procedencia, las ventajas, cómo lo va a limpiar, todas esas cosas, ¿no? Muchas veces, pongamos, la hay personal de ventas que prejuzga mucho, ¿no? Y, o demuestra, pongamos, desinterés en la venta, ya sea por el cansancio, de repente el aburrimiento, ¿no? Este, que solo brinda el precio, quiere acabar rápido con la, con la venta y quiere dar el precio y quiere cerrarla ya, ¿cierto? Entonces, muchas veces con esto solo lo que se consigue es lo que se llama un cliente golondrina, ¿no? Se le llama así porque son personas que simplemente se dedican ya a buscar precios y van de óptica en óptica porque coinciden en que la mayoría eh, les da solo los precios porque él pregunta y cuánto está ese y cuánto está el otro y le, les dan solo los precios ¿no? hasta que encuentre por allí alguien que le explique le explique el, de qué se trata de qué se trata el problema que él tiene eh, la solución que le dé alternativas de uso ¿No? Y, y, al, y al final le cierra la venta, ¿no? Entonces, cuando tratamos a las personas de una forma especial, de una forma profesional, vamos a lograr un cliente satisfecho, muchas veces agradecido y quizás lo podamos fidelizar. Ya tenemos un 60% ganado allí, ¿cierto? Entonces, de eso, de eso es lo que eh, trata este tema de cimentar la venta. Lo mismo, otra cosa que es muy importante es el tiempo de, de elaboración. Estamos hablando de progresivos, entonces, por lo tanto, tenemos que valorar, ¿no? Es muy importante valorar nuestro trabajo, a qué nos dedicamos, ¿no? El esfuerzo que hemos hecho por ofrecerle este tipo de producto, al, al igual que eh, las medidas que se le han tomado, ¿no? El, el tiempo que hemos dedicado en eh, recomendar el mejor producto, el mejor progresivo, para que él. ...tenga la, la mejor satisfacción de, de, de uso, sea en su trabajo o en la actividad que realice ¿no? Entonces debemos valorarlo y debemos darle el tiempo debido para prepararlo, ¿no? No caer en el juego de la competencia que muchas veces ofre, ofrece lentes de un día para otro... ...ya sabemos con las desventajas que puede tener, ¿no? Incluso llegan a, a vender lentes para una hora... ¿No? entonces este con, con tal de, de competir como se dice, no competir por ganar el mercado sabemos que la competencia es fuerte pero nosotros tenemos que tener una línea de trabajo, no una línea de producción, identificarnos que todos nuestros productos si bien es cierto que nos podamos demorar, pongamos en la entrega, pero es un producto que va a salir listo para para, para el uso del cliente y con plena satisfacción no nunca caer en el juego de vender de un día para otro, hacerle notar que un progresivo es un producto de alto valor, no le cuesta poco, es un lente que tiene tres medidas en, en uno, prácticamente podemos utilizar ese término, por lo cual requiere bastante precisión en la fabricación, ¿cierto? Otra de las cosas que es muy importante también es, pongamos, el asesor de venta, ¿no? Se po podríamos decir que depende, pongamos, Cinco cosas importantes son las que valoran al, al vendedor de óptica, al asesor de ventas. ¿no? El conocimiento actualizado, pongamos, ¿no? del, del producto que vamos a ofrecer. Un, un asesor de ventas debe tener conocimiento vasto, como dijimos al principio, debe estar actualizado de las bondades y características de los productos que le ofrece. No, no solo del progresivo en general de cualquier producto que él venda debe estar actualizado, debe estar con pleno conocimiento de lo que va a ofrecer y con mayor razón en este caso de los progresivos ¿no? Ten, de, hay que tener en cuenta que el cliente siempre valora que al, vis, al visitar una determinada óptica se encuentre con personas, con asesores de venta que le demuestren que están eh, lo suficientemente preparados, capacitados para ayudarlo ¿no? y brindarle las soluciones que él necesita, porque él necesita resolver sus problemas visuales. ¿no? ¿Qué gran cosa sería, pongamos que, ya una asesora de ventas lo ayudó a escoger la montura, le recomendó el progresivo y esa misma persona le tome la altura, los parámetros necesarios? ¿no? Tengan por seguro que esa persona se va a quedar sorprendida, porque él no va, no va a pensar que, es, que simplemente es una asesora de ventas, sino que es un técnico, es un... Especialista que haya seguido cursos y le, le otorga mayor confianza ¿no? Y como le digo es un, un paso seguro, un pa paso bastante grande para fidelizar a este cliente Porque el cliente eh, cada vez que él necesite un anteojo, un familiar o un amigo lo va a recomendar ¿no? Porque fue bien tratado y sobre todo que este supo identificar bien sus, sus necesidades ser observador y prestar atención, sí también eh, ese es muy importante poder intuir cuando hay algún problema, un, una necesidad, el cómo acercarse, cómo acercarse al cliente desde que ingresa, ¿no? Hasta dónde aconsejar, cómo hablarle, no, qué, qué tema, qué preguntas hacerle, ¿no? Hay clientes que son muy diferentes unos a, unos a otros. El universo de personas vamos a encontrarnos con personas totalmente diferentes unas a otras. Hay personas que cuando ingresan a algún establecimiento no les gusta que nadie se le acerque. Ellos primero quieren observar, ¿no? Entonces hay otros que al contrario, son al revés, que apenas ingresen quieren que una persona esté al tanto de ellos, ¿no? Entonces hay que tener tino en ese, en ese aspecto, ¿no? Y, y se anotan un punto a favor a aquellas personas que intuyen ¿no? que, qué tipo de persona es y saben en qué momento acercarse, ¿no? Como se dice, la observación le va a permitir intuir, saber, eh, llegar a notar qué es lo que necesita el cliente, qué es lo que, eh, qué tipo de servicio él busca dentro de nuestro establecimiento. Incluso, hasta pongamos nosotros, pues, podemos intuir cómo desea que nos acerquemos, si es de a poco, o nos acercamos y luego nos alejamos. Entonces, hay, hay, hay personas que se sienten muy cómodas así, ¿no? hay otros como, como lo vuelvo a repetir clientes que les gusta primero ver ¿no? hay otros que son más decididos y eh, de frente y de entra en una y preguntan cuál es lo último que tiene eso ya sea, le gusta la novedad no entonces eso como le digo eh, va a depender mucho del asesor de ventas de estar atento y bastante observador porque con eso este va eh, va a ganarse un, un este un punto a favor ser observador, ya bueno la actitud de servicio oh, es otra cosa también bastante importante, yo diría bastante importante de, de todo no el que no tiene actitud de servicio de nada le valen los conocimientos que tengamos ¿no? el, pues el, a veces uno entra a un establecimiento y en vez de recibirlo con una sonrisa lo recibimos con una cara de amargo porque Nadie está, nadie está libre de tener algún problema en su casa, en la calle y nos eh, eh, mostramos otro semblante. Entonces esto hace que el cliente lo note, lo note y, se, y, y, lo, y lo siente, lo asimila, ¿no? Y muchas veces si no se va, ya queda se queda viendo las monturas, pero por más que nosotros le digamos de qué se trata, la característica del, del producto, él lo toma como... No lo toma en cuenta porque piensa que es algo falso, que no tiene sentido escucharlo, sino que... Ya no, no, no hemos logrado esa empatía con el cliente, ¿no? Por el contrario, si, el, si nuestro servicio, pongamos, es eficiente, esto él lo va a sentirlo es algo que en el ambiente se nota, ¿no? El cliente hace que se sienta más cómodo y esto hace que pongamos él esté dispuesto a, a realizar la, la compra, ¿no es cierto? hay una Hay una... Una expresión que escuché hace poco en una presentación de venta de lentes de contacto que decía en cuanto al servicio, ¿no? Dice que tiene una máxima que dice: el que se va por precios regresa por servicio, pero el que se va por servicio no regresa por precio, ¿no? Entonces, vean ustedes lo importante que es el, el servicio que le podamos entregar a nosotros, a nuestros clientes, ¿no? A nuestro cliente, ¿no? Y eso, esta frase me gustó mucho, por eso que la, se las menciono, ¿no? Porque dice, el, el que se va por precio, o sea, muchas veces eh, le hemos tratado bien, le hemos dado un buen servicio, pero el precio está muy alto, porque le hemos ofrecido algo de gama alta, digamos, por su necesidad visual, va a regresar su, solamente por el servicio que le hemos dado. Le gustó cómo le presentamos el producto y regresa. Pero si al revés, lo no le hemos dado buen servicio de frente, le dimos el precio... Ténganlo por seguro que así sea el más económico de toda la cuadra, él no va a regresar. Simplemente porque no le no le gustó el, el, el servicio que le hemos que le hemos dado, ¿no? El tener compromiso con lo ofrecido, ¿sí? Se, como dice ahí, será nuestro valor personal. Sí, nuestra palabra, pongamos nuestra palabra, dice mucho, hay que ser eh, conscientes, hay que ser realistas de lo de lo que nosotros podamos ofrecer. No, nunca le vamos a ofrecer, pongamos un producto económico, un progresivo económico y decirle que es un panorámico. Sería engañarlo, ¿no? Sería venderle, como dice, fantasías. Todo lo que nosotros ofrezcamos, todo lo que nosotros podemos indicarle de lo, los beneficios, de, de en este caso de progresivo, deben cumplirse. no Si, si, si algo pongamos... Eh, se sale de control, como po por ejemplo, se lo ofrecimos en dos días, con un antirriflejos Sky, Toxan normalmente le damos cuatro días, pero nosotros por asegurar la venta le dimos en dos días, ¿no? Entonces debemos estar pendientes de ese tipo de trabajo, de ese tipo de clientes, y debemos comunicarle, no oportunamente llamarlo antes de eh, que se presente en la óptica y decirle que no está listo, General es generalmente no le gusta a, nadie, a, a ninguna persona, no ir por gusto a un establecimiento. Pero sí nos agradecen muchas veces que lo hayamos llamado, indicándole que hubo un percance y que regrese y que nosotros le, est le estaremos avisando cuando esté listo. ¿No? ese es parte del servicio, ¿no? buscarle la solución. De repente, vamos bueno, si el cliente lo necesita, de comprometernos en que se lo vamos a llevar a su casa. ¿no? Todo eso, como, como se dice, eh, el, todo asesor de venta debe tenerlo como un valor personal. Eso dice mucho de, de, de cada persona expresar entusiasmo sí esto también como dice ahí la alegría incita y motiva la compra es cierto no nadie se, nadie se acerca a una persona agestada malhumorada sin optimismo no como les decía podemos tener podemos haber tenido un mal día de repente hemos peleado en casa nos pasó un percance en el transporte o nos tropezamos o nos está doliendo la cabeza o estamos con el cuerpo eh, descompuesto pero es todo eso se nota, se, lo expresamos sin querer, lo estamos expresando ¿no? y eso no podemos no podemos, eh, no podemos este, transmitirlo ¿no? Como, como alguna vez me dijeron el asesor de venta aún en sus peores momentos debe demostrarlo con lo contrario ¿no? y miren la imagen ahí de la señorita de conversar expre, eh, explicarle acerca de los productos siempre con una con una sonrisa ¿no? esto lo hace muy muy atractivo, muy ameno, los clientes escuchan con agrado, no todas las recomendaciones que nosotros les podamos dar y esto muchas veces los motiva ya a, a, a, cerrar, a cerrar la venta, ¿no? esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta luego pongamos, ya esta diapositiva nos indica pongamos como decía en la rutina de uso, eh, asesorando en la venta, elegir la montura ideal ya esta imagen pues, a mí me gusta mucho, por pues, siempre en las presentaciones lo, lo pongo porque pongamos, viendo la, la dama, pongamos una dama mayor de edad, ya es presbita ¿no? por el tipo de lente que tiene, que es positivo, pero está usando una montura al aire ¿no? la teoría dice que no es recomendable para un progreso, para un progresivo que no, de, no debemos recomendarla pero actualmente, como les digo, ¿no? por la competencia que hay y la necesidad de vender no debemos decirle no Sino darle las recomendaciones Y explicarle por qué no es recomendable no Decirle, pongamos que es muy delicada Requiere un, un trato en extremo Cada vez que se lo quite Guardarlo en su estuche duro Que se lo saque, que lo use con las dos manos Porque si lo saca con uno Esta parte de aquí donde van las perforaciones Son muy endebles tiende a romperse el material Que por más que le hayan dicho Que, el prog que el, un progresivo en policarbonato es duro, es bastante fuerte, sí, pero esa es la parte más débil del de lente, no hay que indicarle eso. Lo mismo que con el uso, muchas veces las tuerquitas, eh, las plaquetas, los sujetadores, y ahí se van aflojando y el lente se desnivela. cierto Entonces ya le estamos a, avisando de por qué no le recomendamos ese producto. Ya si el cliente insiste porque fue una herencia de su de, eh, de su esposo, o se lo regaló su abuelita, qué sé yo, y ya quiere usarlo, o se lo podemos vender, ¿no? Pero ya le dijimos con anticipación qué es lo que podría pasar. Lo que sí debe, no debemos dejar pasar, los puntos importantes en la montura, acerca de la distancia mecánica, el material adecuado, que ya lo hemos visto, y la recomendación de acabados de acuerdo a las medidas, ¿no? Eh, la distancia mecánica se refiere a esto, ¿no? Toda... Eh, montura, pongamos todo armazón eh, la distancia mecánica es la suma de la horizontal más el puente que muchas veces coincide con los centros geométricos ¿no? pero el, el, la diapositiva acá nos indica que lo importante es que la distancia interpupilar debe coincidir debe ser lo más cercano posible a la distancia mecánica ¿no? con esto que vamos a lograr estética porque los espesores alrededor de la montura ...van a ser bastante parejos, bastante similares... ¿no? La, ...una diferencia entre estos dos... ...pongamos cuando la dif, distancia mecánica es mayor a la DIP... ...se habla de una tolerancia incluso de entre 4 o 5 milímetros... ...que no se nota mucho la diferencia de espesores... ...pero si tenemos una distancia mecánica por ejemplo de 72... ...una suma de la horizontal de 54 y el puente de 18... ...dan 72 y lo quiere usar un paciente cuya DIP es 58... O sea, son 14 milímetros de diferencia. Entonces, ¿qué podemos, eh, ¿qué podemos obtener ahí? Que si la medida es negativa, todo el espesor se va a centrar aquí, en la parte lateral, y a la parte nasal va a ser delgado. Al revés, si la medida es positiva, todo el espesor se va a centralizar en la parte nasal y va a ser delgado en los bordes. Por más que la hayamos vendido con reducción de diámetro, porque se trataba, por ejemplo, de un más 450. Pero siempre esta parte va a ser más gruesa que la parte eh, lateral. Y el cliente muchas veces va a quedar insatisfecho y, y no va a hacer reclamos, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta este tipo de parámetros. Tan importante es que para eh, facilitarnos esta labor, ahora los fabricantes de, de monturas graban esos parámetros en los brazos, ¿no? Y ahora incluso lo están poniendo en las micas delante, ¿no? O sea, lo tienen delante y en los bracitos. Incluso el largo de los brazos también, ¿no? Eso para facilitar la labor de la, en la asesoría del armazón. Eh, recalcando como las ventajas de usar pro progresivos, podemos indicarles, ¿no? Que va a tener visión clara a toda distancia. Eh, van a representar mucha comodidad para toda actividad que ellos realicen. Es fácil la adaptación. Va a obtener una visión sin límites y luego va a obtener sobre todo un confort visual di dinámico, ¿no? Esto se refiere a que ponga, eh, cuando una persona es hemétrope, pongamos a, hablando por ejemplo de una persona de 20, 25 años, eh, no tiene medida, entonces el, eh, su ojito funciona muy bien a toda distancia, ¿no? Ve de lejos, acomoda, ve de cerca, ve a media distancia sin ningún problema. El, el progresivo... Trata de asemejarse y darle esa visual, a eso se le llama confort visual dinámico, ¿no? que él de un, una visión de un punto focalizado de lejos puede pasar a la de cerca sin, con, sin líneas divisorias, sin salto de imagen, le permite este, este tipo de uso. ¿no? Acá en la parte de arriba, no sé si lo notan, el, la cruz de ajuste está en el centro de la pupila, está viendo de lejos, ya para la visión intermedia y él le está enfocando más abajo de la zona. Eh, de visión de lejos y la de cerca también igual ¿no? que está por ahí entonces es muy claro esta diapositiva fácil adaptación, va a depender mucho del progresivo que nosotros le queramos vender y cómo le enseñemos porque es muy importante a la hora de la, en la entrega del del trabajo de la, entre, la, la entrega del progresivo tenemos que ense, enseñarle, cómo le vamos a enseñar aquí hay unas diapositivas también no qué indicaciones le debemos entregar al cliente, que decirle que no se los quite, que el uso debe ser lo más continuo posible. Hay personas que demoran en la adaptación porque se marean, están usando el, el anteojo una hora, dos horas y, y se cansan, se aburrieron y se ponen, vuelven al monofocal para ver de lejos porque dice para ver su novela. Entonces están, lo alternan ¿no? con el anteojo anterior y después se ponen el progresivo. Entonces tardan en, en, en adaptarse ¿no? entonces el uso debe ser constante no debe quitárselos lo mismo cuando se lo entreguemos indicarles que no debe hacer movimientos bruscos ¿no? hay personas que para ver si la montura está floja, está suelta mueven la cabeza eh, lateralmente ¿no? de, de derecha a izquierda para ver si la montura no se mueve entonces con un monofocal muchas veces no tiene uno problemas pero hagan la prueba con un progresivo y ese tipo de movimientos parean. Entonces, muchas veces muchas personas que usan un progresivo por primera vez eh, la reúnen y ya no quieren ponérselo, ¿no? Y va a ser difícil convencerlos de que está bien, sino que ese es un movimiento no un movimiento que no debió haber hecho. Entonces debemos evitar eso, ¿no? Lo mismo, ¿no? Iniciar el uso primero en casa, sí, porque siempre, cuando uno usa un, un progresivo por primera vez, este siempre eh, estamos acostumbrados por por ejemplo para bajar una escalera que solo bajamos la vista en este caso con el progresivo tenemos que inclinar la cabeza para ver el peldaño para seguir viendo por la zona de lejos no lo mismo cuando queramos recoger pongamos una moneda que se nos ha caído normalmente nosotros bajamos la vista y lo estamos viendo en este caso con el progresivo tenemos que inclinar la cabeza para seguir viendo por la Zona de, de lejos, ¿cierto? Entonces, para evitar cualquier tropiezo, cualquier accidente, que empiece a usarlo primero en su casa, ¿no? Explicarle que ahí debe seguir un entrenamiento, que es fácil, eh, no le llevará más de, de un día en aprender, ¿no? También indicarle que no solo, no solo es eh, mover los ojos, sino que le facilita las cosas. El que acompañe con leves movimientos de cabeza, ¿no? Si quiero mirar a la izquierda, eh, no, no solo hacerlo con los ojos, mirando de reojo, porque nos puede molestar las zonas de no visión, ¿cierto? Entonces, más fácil se nos va a hacer si giramos levemente la cabeza. Lógicamente que el giro va a ser mayor mientras menos, eh, menos tecnología aplicada tenga el lente, ¿no? Mientras de, may, mientras de mayor gama sea el lente Mientras más tecnología tenga aplicada Va a ser más sencillo ¿no? Lo, El movimiento que tenga que hacer hacia los laterales Va a ser mínimo ¿no? El uso de posición correcta Sí, tenemos que indicarle que este tipo de lente Se utiliza siempre en posición vertical Sea sentado o sea parado Hay muchos que compran un progresivo no le indicamos nada y al día siguiente viene el cliente que ya lo recogió y reclama, ¿no? pero no veo de lejos, dice, con mi anteojo el anterior veía mejor revisamos el lente todo está ok y cuando conversamos con el cliente nos, estamos, nos damos cuenta que él lo que quería también el, el uso que le quería dar de lejos y por el cual se queja <coughs> es que cuando regresaba de trabajar él acostumbra echarse a su cama y de ahí ver televisión ¿no? y lógicamente va a ver borroso porque está viéndolo ...por la parte de cerca... ...entonces explicarle que... ...la zona... él al estar echado está viendo por la zona de abajo... ...y que esa zona de abajo corresponde a la zona de cerca... ...si él quiere ver televisión desde su cama... ...indicarle bueno que se ponga una almohada en la espalda... ...lo haga semi sentado y con eso regresa el confort... ¿no? ...y cosas así... no esa ...es la posición correcta de uso de un progresivo... ...y lógicamente tener paciencia... ¿no? ...porque hay fórmulas muy especiales... ...un cilindro alto... Uh, medidas altas también Entonces tienen que eh, tener paciencia En aprender a usarlos Como les digo, va, todo va a depender también De la calidad del producto que tenga Y de acuerdo como cómo le estemos Indicando nosotros el, el, el uso ¿no? Y esto se hace en la entrega Como les decía, hay que valorar el producto Si nosotros pongamos Le estamos dando un producto de, de costo alto Tenemos que valorizarlo, ¿no? Eh, de repente, pongamos, no entregarlo como un monofocal que se lo podemos entregar en la, en la vitrina mismo, sino hacerlo pasar al consultorio, eh, que ve el tipo que pruebe primero la zona de, de lejos, después las cartillas, acercársela de forma gradual para que vaya identificando la zona de, de visión, ¿no? pero enseñarle, así ese va a ser muy importante para él. Esta diapositiva también es muy indicativa de eh, que prevé cualquier. Eh, problema que nos pueda suceder después de entregado el producto y se refiere a la posición de uso de un lente progresivo ahora que está de moda el uso de las computadoras ¿no? todos sabemos, pongamos que la visión primaria de, de visión que nosotros tenemos es la visión de lejos en ¿no? posición vertical vemos de lejos aquí lo que está trazado con línea roja es la posición que se le llama visión primaria la más importante es la visión de lejos entonces, con un progresivo, esa zona de visión también sí continúa siendo la más importante porque es la que nos permite ver televisión, nos permite caminar, conducir automóviles, todo eso. Entonces, la pantalla que queramos ver, sea una pantalla de un monitor o sea de una laptop, todo tiene que estar ubicada de esa línea de mirada hacia abajo. ¿no? Entonces, vamos a, vamos a tener una posición normal de uso, no viendo de frente vemos por encima de, de la pantalla hacia los lejos y con un ángulo que oscila, va a oscilar entre los 5 grados a 35 grados, vamos a ver la pantalla sin problemas. El problema va a ocurrir cuando esta pantalla pongamos esté ubicada más arriba. Muchos clientes dicen, pero no veo mi pantalla, no veo la veo borrosa, ¿no? y para verla bien tengo que tirarme para atrás, ha fallado. ¿No? Entonces, como no hemos preguntado a qué distancia, a qué altura está su pantalla, nos chocamos con ese problema y... Empezamos a revisar el lente, lo mandamos a planta, en planta lo reconstruyen y se lo devolvemos indicándole que todo está bien. Y cuando vamos a, a revisarlo, nos damos cuenta que el problema es la pantalla que está muy alta, ¿no? Solución: que baje su pantalla o que sube el asiento. Así de sencillo, ¿cierto? Acuérdense también que pongamos esto, es lo que ocurre, un problema que ocurre normalmente con los progresivos. Pero si el cliente, pongamos, tiene un trabajo. ...extendido, pongamos de 7 u 8 horas... Bueno, le, ...le podemos recomendar un ocupacional... ...y ahí se, se olvida si la pantalla esté más arriba... ...porque se solucionó el problema. ¿Cierto? Debemos mencionarle también... ...hacerle recordar al, al cliente, a nuestro usuario... ¿no? ...sobre todo, como le digo, a la, la hora de la entrega... ...que es posible que a los lados pueda haber con poca nitidez... Y esto va a ser, eh, como le digo, más marcado mientras menos tecnología tenga el lente. Lo mismo, ¿no? Que en la lectura, al momento de leer un texto, un libro, un periódico, eh, lo debe seguir con la cabeza, no solo con los ojos. Como se dice, la teoría dice, ¿no? Lo que apunte la nariz, ahí debemos poner el texto que queramos leer. ¿Cierto? Eso también debemos mencionárselo. ¿No? Y de indicarle también que es normal que, el, que al inicio tenga dificultad al caminar, bajar una escalera, sí, lógico, sucede con cualquier lente, ¿no? Y incluso ha marcado ahora con un lente progresivo que es de múltiples focos, ¿no? Pero como, como les digo, le vuelvo a repetir, todo esto va a disminuir en la gravedad del asunto si se lo indicamos antes de que suceda el percance ¿no? Porque si bien el cliente cuando ya se tropezó, ya se cayó y ahí queremos explicarle, el... no, no, no, no, no no resolvemos el, el problema del todo. ¿no? Lo mismo, consejos para una buena adaptación, digamos, no, este es un progresivo que ahí está bien adaptado. Tener en cuenta solo que para adiciones mayores pongamos a dos, la altura, la altura, o sea de esta parte de aquí hacia abajo... ...debe ser mayor a la altura mínima... ...que indica el fabricante... ...en lo posible... ¿No? Si, el, ...si el fabricante le dice... ...por ejemplo en Adaptaview la altura mínima es 16... ...no darle altura 16... ...buscar una montura... ...un poquito más amplia... ...que por lo menos tenga una altura de 18... ...esto para lograr... ...el pleno efecto... ...la plena identificación de las zonas de lectura... ...por ejemplo, no para gozar de este beneficio... ...cuando nos ponemos al límite... ...muchas veces tenemos problemas y sobre todo como leo con adiciones altas ¿no? Otro, otro aspecto también a tener en cuenta es que en miopía pongamos y en hemétrope también diría yo eh, no debe haber más de 10 mil, menos de 10 milímetros desde la cruz de ajuste hacia el borde superior de la montura o sea desde aquí, desde la cruz de ajuste hasta arriba no debe haber menos de 10 milímetros ¿no? en lo posible que sea más Alguna, alguna literatura dice 12, entre 12 y 14 milímetros, pero implicaría también monturas un poco más grandes, ¿no? Como la moda, muchas veces se exigen monturas pequeñas, hay clientes que les gustan monturas pequeñas, pero no debe haber menos de 10 milímetros, no pasarnos. Hay algunos que han pedido con 7 milímetros, porque el puente de la montura, hablando del la de acetato, es muy ancho, entonces la montura toda se da para abajo, ¿no? Y le colocan allí, entonces no, porque va a tener problemas en la visión lejana. Entonces hay que tenerlo esto bastante presente al momento de, eh, re, antes de tomar los parámetros, ¿no? Justo cuando estamos asesorando en la venta. Lo mismo, ¿no? En hipermetropías, esta misma distancia debe estar entre 12 y 12 milímetros, no menos. Lo mismo, esto de la cruz de ajuste hacia arriba no llegar al extremo de, de como mínimo 10, sino procurar darle un milímetro o dos milímetros máximo, ¿no? o sea, como mínimo, para gozar de buena de buen campo de visión, buena zona de lejos, de visión lejana. O sea, pues es una, una precisión que se puede tener para a la hora que nosotros queremos entregar un lente. Lo mismo, no debemos olvidar muy, que es muy importante pongamos la comunicación la comunicación el diálogo que nosotros podamos entablar con nuestro con nuestro cliente ¿no? en consultorio ese tipo de conversación se llama anagnesis, también la podemos aplicar para la, la sala de ventas el diálogo, no preguntas fáciles entendibles ¿no? y poder, poder identificar el problema visual de nuestro cliente para poder hacer las recomendaciones del caso ¿No? Lo, lo mismo, pongamos la actitud, como ya se lo se los dije hace un momento, no es este explicarle los beneficios y las características del producto, lo que él va a conseguir con el producto, para de acuerdo de acuerdo a esto él pueda decidir, él se entusiasme y él desee utilizar el progresivo. Nunca imponer, porque eso es, eh, muchas veces no, no logramos éxito allí. No, si viene un cliente y nos dice, no señor, yo quiero este, dos lentes, pero señor, que este progresivo es económico, no señor, ya eh, no me voy a acostumbrar, estoy seguro, yo soy muy aburrido y no me voy a acostumbrar, no señor, que este es de última tecnología, que este. entonces eh, cuando entramos en ese juego insistir, insistir, entonces muchas veces este nos culpa después el cliente por algún problema que haya tenido en el, en, el, en el uso de los progresivos, ¿no? Eh, siempre hay que eh, darle unos ejemplos, unas características buenas para que él decida, la decisión debe salir de él. La adaptación también es otro punto importante, como leo, enseñar el uso, es básico, ¿no? Si yo compro una bicicleta y no me enseñan a usarla, me voy a caer cuantas veces eh, pueda hasta que alguien me, me enseñe. Entonces, igual con los lentes progresivos hay que enseñarle el uso, si no él lo va a estar rechazando. Si no le enseñe, no le enseñamos a manejarlo, él siempre se va a quejar. No, no veo bien de cerca, no veo bien en, en la distancia intermedia, no encuentro el, la zona que quiero leer. Entonces es muy importante esa zona, ¿no? La ayuda que le podamos dar en cuanto al servicio, sí. Si, si existen algún, algún tipo de problemas, alguna queja, revisarlo, encontrar dónde está la falla, dónde está el error. Tengan en cuenta que si se equivocaron, por ejemplo, en las medidas, cuentan con el apoyo de, de Toxa, que les da garantía por... A, el, todo lo, cualquier lente que sea tallado con Freeform, válido para ser eh, efectivo dentro de los tres meses después de facturado, que muchas veces puede llegar al cambio del producto. ¿no? Estos errores, pongamos, se refieren a, eh, sobre todo, errores refractivos, como problemas de, de medida, de problemas de alturas, problemas de nasopupilares, ¿no? Y, en fin, pero tienen esa ayuda entonces. Es eh, cuestión de revisarlo, poner el, el empeño necesario. Como le digo, reconstruyen el lente y es fácil identificar dónde está el problema, ¿no? Y con esto se logrará el éxito, ¿no? el éxito que queramos, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que quería ayudarlos para, para la venta de los progresivos. Esto, esto de la personalización también es muy importante, deberían manejarlo, vea como ya ustedes se han dado cuenta ustedes mismos que la tecnología Freefor ahora está imperando a nivel mundial, ya muy poco se habla de diseños convencionales, todo de Freefor, todo es personalizado, y cada vez están saliendo productos más avanzados, con más ventajas hacia el cliente, pero también exigen y, y, que sean los datos eh, que la tecnología requieren, que se los brindemos, ¿no? Ya no, no se acepta, pongamos que digan una altura promedio, o me olvidé tomarle la distancia entre pupilar, o qué diseño ponerle, no, no, en lo posible pongamos, es este, brindarle estos parámetros, es muy sencillo utilizarlo, ¿no? El, así pongamos, cuando yo vi esta imagen por primera vez, también me hace usted, pues dije, ¿qué, ¿qué es esto, ¿no? Pero se la pongo ahí porque son los datos que se toman en cuanto al, al uso. De, de, la, de, de la montura en uso como si son parámetros que se toman pero en realidad son bastante sencillos lo único que se necesita pongamos es un kit de personalización como este no es una regla que ya ustedes la conocen TOXA se las se las ha brindado a muchos clientes y también se las podemos brindar en la cual es el uso pongamos para obtener estos parámetros es así un ejemplo pongamos la distancia al vértice la podemos tomar de esa manera ¿No? La distancia pupilar es igual, solo necesita la regla y una linterna que alumbra el punto focal Y le podemos obtener así como indica ahí la, la imagen, pupilar ¿no? no solo encontramos distancia 65 y no le ponemos este dato, hay un error de un milímetro que es bastante ¿no? Lo mismo, el ángulo pantoscópico, este para el caso de los progresivos es bastante importante porque esta es una montura ideal, un, un ángulo que tenga así eh, positivo, 8 grados. no Existen monturas que ya sea por la posición de los brazos o de repente por las orejitas del cliente que tiene las orejas muy abajo. Entonces la inclinación varía y se hace retroscópico. En vez de ser un grado positivo del 0 al 10, se hace negativo del 0 al 5. Pongamos, ¿no? Entonces esa montura no es ideal, no es recomendable para progresivos. Porque siempre va a haber problemas en la zona de cerca Sobre todo, ¿no? Eh, tolerable en algunos casos es aquella que tenga un ángulo ortoscópico Que se le llama, que no tenga ningún tipo de inclinación Que sea perpendicular al piso Se podría manejar, ¿no? Pero lo ideal es este ángulo pantoscópico, ¿no? El ángulo positivo, ¿no? Que se, algunos le dicen que esté más pegado a la a, a la a la mejilla Y separado de la frente, ¿no? Ese es un, un buen ángulo el ángulo facial o panorámico es de acuerdo a la curvatura que va a tener la montura al final, o sea, lista para el montaje. Hay clientes que escogen la montura, pongan una montura ostálmica, y una vez que está hecho el lente, quiere que le den curvatura a la montura. Entonces, de ahí ya prácticamente se sale de los parámetros iniciales, el progresivo, ¿no? Sería ideal, pongamos que cuando él se la esté probando y eligió la montura que él quiere usar, ahí no, si él no, no dice nada, preguntarle no si eh, lo desea que le demos un poquito de cura o está bien allí. Entonces ya de acuerdo a lo que él ha decidido, ahí se le hace el montaje de los lentes y vamos a tener un, un buen este servicio dado con el éxito debido. Bueno mis queridos amigos, entonces eso ha sido todo en la presentación de hoy día, espero que le haya sido útil y cualquier cosa estamos ya a re, a resolverle las preguntas que ustedes lo que necesiten. Muchas gracias, muchas gracias, no puedo leer porque estoy sin internet. Eh, ya no, no veo el, el chat pero ya ustedes conocen mi teléfono, conocen el whatsapp, cualquier cosa, también a mi correo electrónico, cualquier pregunta los puedo ayudar. Muchas gracias a todos ustedes, que tengan bonitas noches y nos veremos en una próxima reunión. Gracias.